Hoy en día parece que para cualquier problema hay una pastilla. No es del todo así, pero lo cierto es que disponemos de un abanico cada vez más amplio para controlar problemas de conducta. A falta de una cura para el Alzheimer y otras demencias, solo nos queda aliviar y acompañar a nuestro ser querido. Aún así, los medicamentos disponibles no funcionan muy bien en la mayoría de las personas y pueden tener riesgos graves. Por eso deben usarse solo después de haber fallado con otras estrategias. Con una salvedad, cuando la persona está en riesgo de hacerse daño a sí misma o a los demás, o cuando el cuidador es incapaz de hacer frente a la situación de otro modo.